Conmigo perdiste ya la amistad, la mano por rata no te dará, me gusta este juego y yo sé jugar, en esto del business soy más que un crack, me gusta cantar y no sé entonar, me gusta el dinero, y yo sé ganar, mi equipo sabe que no sé fallar, si a punto te tiro ya al blanco ta, soy uno de pocos que ama el bomba, solo demuestro que claro se me da, respeto a mi gente por humildad, somos de los mismos y a dónde vas, por mí puedes irte y no vuelvas más, al cabo la mano me pedirás, voy por los millones pa' mi mamá, comprarme un Ferrari y voy pa' Jaguar, quiero una cubana, mis tenis night, quiero competir <muchas> y tener mi style. te canto niño, soy el number one, vivir en la calle en la realidad, tengo 17 y te cuento más, la vida de perro que deja atrás, no vengas con cuentos de falsedad que el diablo por viejo desabe sabe más te explico tranquilo, quiero llegar a casi sentar y facos contar soy un negociante como en frital talento de chico superedar. tu perra me quiere porque será, será por tu falta de autenticidad, le de ser la mediocridad, tú eres la basura que apresta mal, me siento escribir para meditar, pensar en problemas que llegarán, curar todas mis penas con un mezcal, gritar hacia el viento quise pecar, nunca quise ser broda el caporal, atrás ni por vuelo voy a mirar, mi gente me apoya y me anima más, mi cruz sigue firme pa' donde va, el perro que ladra no morderá, consejo de chico dijo mi papá, las cosas planeadas te salen mal, yo siempre he vivido como un freestyle, pasarme ese micro voy a soltar, un ritmo perfecto bomba nuclear, no busco la guerra yo busco paz, México rifando hasta tu ciudad, mi bandera en alto voy a dejar, quien dijo que no se podía carnal, me hablaste con cara de falsedad, cuando viste que estaban en un toss down, te di un jaque más de carta real, tengo tercio no lo voy a ganar, si quieres llamarme mal buzón te va, yo no soy un dios para perdonar, si juegas con fuego te quemarás, parece que no entendiste mi plan, yo soy el incendio que es forestal y soy ese nuevo tras del corral. Para el nuestro que estás en el cielo, a los tuyos, bendizados nuestros. Yo no busco fama, no busco dinero, quiero irme de Bali para el extranjero. Tengo ese sueño de ser un rapero, cantar por mi barrio, por todo mi guero. Pero sé que a pesar de eso lo hago por mi gente que yo siempre quiero. Wow. Yo, yo es el Germc, bro. Yo es el Germc.